Muy buenos días para todos, para todas, bienvenidos a este espacio de capacitación de Preventic. Esta es la política pública de prevención del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Hoy queremos entonces hacer esta capacitación que es muy importante para el sector de radiodifusión sonora del país, como es el proceso de autoliquidación y pagos de contraprestaciones. 31 de marzo es un espacio virtual en el que queremos aclarar todos los conceptos, por supuesto, resolver sus inquietudes relacionadas con este tema tan importante. Mientras esperamos que otras personas se unan a esta conversación, quiero contarles cómo va a ser la dinámica que tendremos en este espacio. En la capacitación, entonces, nos acompañará Mario Lozano, el ACPAR, de la del equipo de trabajo, de promoción y prevención de mis hijos. Al final de su charla, estaremos entonces recibiendo todas las preguntas sin inquietudes que ustedes tengan relacionadas con el cumplimiento de esta obligación y las respondiendo en orden de llegada una a una. Y recuerdo por supuesto, que estaremos en este espacio relacionándonos con todos ustedes de una manera respetuosa y, por supuesto, muy ágil sus son muy importantes para nosotros. Por eso, en el chat les estaremos enviando un link en el cual ustedes pueden responder una encuesta de satisfacción y también así nos podrán proponer temáticas para las siguientes capacitaciones, para nuestros siguientes encuentros. Iniciamos entonces este encuentro, esta reunión que tenemos con un saludo muy especial de la doctora Viviana Durán. Ella es nuestra directora de Vigilancia, Instrucción y Control del Ministerio de la TIC. Doctora Viviana, bienvenida. Bien. Hola, buenos días a todos. Eh, primero, Bienvenida cordial a todos los asistentes, todas las personas que están conectadas en este momento eh, con nosotros, un especial saludo a todos los concesionarios de radio, radiodifusión sonora que están conectados, están da, conectados en este espacio de capacitación. Saludo también para Mario Lozano, profesional de la subdirección de vigilancia, inspección y control, que va a ser el encargado de compartir con ustedes el contenido que vamos a eh, presentar el día de hoy. Esta jornada la abrimos eh, para el servicio de radiodifusión sonora en el marco de las actividades de promoción y prevención que desarrolla el Ministerio de Tecnologías de la Información de las Comunicaciones. En esta sesión en particular nos vamos a ocupar del régimen eh, relacionado con la obligación de autoliquidación y pago de contraprestaciones para el servicio de radiodifusión sonora. Eh, la dirección, eh, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones a través de la Dirección de Vigilancia, Inspección y Control, pues desarrolla este tipo de actividades de promoción y prevención y que están buscando eh, fomentar e invitarlos a tener una cultura de cumplimiento dentro de la expresión de los servicios eh, somos como Dirección de Vigilancia, Inspección y Control control encargada dentro del Ministerio de verificar también el cumplimiento de las obligaciones legales, reglamentarias y regulatorias de los concesionarios de radiodifusión sonora. Los vamos a abordar aquí para reforzar ya el conocimiento que ustedes tienen de las obligaciones existentes, invitarlos a que se implementen e implementen esa cultura de cumplimiento dentro de sus organizaciones. Mediante estos ejercicios buscamos como Ministerio eh, dar una... O yo dar mayor información eh, en el ejercicio de cada una de las obligaciones que están a cargo de ustedes Vamos a seguir acompañándolos y fortaleciendo esta, con estas capacitaciones. Eh, ese proceso de formación eh, para incentivar y promover el, el ejercicio de cada una de las actividades y cumplimiento de obligaciones que ustedes tienen. Bienvenidos a este espacio. Espero que y esperamos que lo disfruten, que lo aprovechen mucho. Ya como eh, se dijo inicialmente, las preguntas inquietudes que tengan, estamos aquí como ministerio dispuestos a darles respuesta, a acompañarlos y nuevamente bienvenidos y Aprovechar este espacio que tenemos hoy. Bueno, buenos días. ¿Me escuchan? Bueno, buenos días a todos. Gracias, doctora Viviana, por el saludo. Eh, un saludo muy especial a las personas que nos acompañan el día de hoy, a los concesionarios de Radiodifusión Sonora. Eh, gracias por eh, aceptar la invitación del ministerio. Eh, no sé, Natalia, quiero que me confirmes, por favor, si me escuchan bien. Sí, sí, doctor, le estamos escuchando. Listo, perfecto. Entonces continúo. Gracias Natalia por la, por la presentación. Eh, como ya les comentó, eh, yo soy profesional del, especializado del Grupo Interno de Promoción y Prevención. Voy a guiar esta charla eh, sobre el tema de contraprestaciones, eh, específicamente en el sector de radiodifusión sonora. Eh, de una manera muy práctica voy a darles un a mencionarle la normatividad como, como marco de referencia. Luego vamos a, a ver los eventos que generan eh, pago de contraprestaciones, eh, la oportunidad, cómo se acreditan, las fórmulas las que, que hay para cada servicio de acuerdo a la clasificación de las, eh, de las emisoras, eh, solamente para que sepan de dónde proviene el pago que se les genera, qué factores afectan ese, ese cargo. Eh, luego vamos a ver eh, herramientas eh, prácticas que el, el ministerio ha dispuesto para ustedes para facilitarles el cumplimiento de esta obligación, como es el CER y el simulador de contraprestaciones. Entonces, ahí voy a hacer, eh, voy a mostrarles la aplicación de, de esa normatividad, de esas fórmulas, eh, con las herramientas que ha dispuesto el ministerio de una manera práctica, de forma que, que entiendan y que puedan verificar si los conceptos que están aplicando, que se están generando, están bien o si hay algún factor por aclarar o, o por ajustar. Entonces, empezamos. Eh, por favor, la siguiente. Exacto. Gracias. El marco normativo de, del sector en cuanto a contraprestaciones, pues está primero que todo reglamentada por la ley 1341 de 2009, que fue modificada por la ley 1978 de 2019, que es la ley marco del sector. Eh, realmente la ley 1978 en cuanto a contraprestaciones no introdujo mayores eh, cambios ni en el sector de radiodifusión sonora. Entonces eh, es nuestra ley marco. Luego el decreto eh, 4350, donde está reglamentado todo el tema de contraprestaciones y fue compilado en el decreto eh, 1078 de 2015. Voy a, voy a quitar un momento la cámara para que tenga mejor ancho de banda, poderles hablar mejor. Eh, la resolución 2757, bueno, el tema del de el decreto 4350 de 2019, ya les voy a explicar más al detalle. Eh, hace referencia a todo el pago de contraprestaciones en, en AM. Luego la resolución 2757-2020 modificó las fórmulas de, de, que estipulan el valor, el, el pago por, por la contraprestación en temas eh, relacionados con FM. Eh, hizo unas fórmulas más sencillas, eh, más entendibles, unas eh, pocas eh, variables para, para calcular ese valor. Y como les digo, pues solo, solo modificó temas de FM. Finalmente, la resolución 2614, pues es el, el, el reglamento del sector de radiodifusión sonora que derogó la resolución 415 de 2010. Entonces, este es un, el reglamento que salió el año pasado. Eh, es un reglamento que se introdujo cambios. Eh, en, en cuanto a las obligaciones y a la, a la, al reglamento de radiodifusión sonora, sobre todo en cuanto a algunas obligaciones, la forma de acreditar el cumplimiento, que ya no es necesario radicar eh, documentos aquí en el ministerio para acreditar su cumplimiento. Esto como temas de derechos de autores, junta de programación, manual de estilo. En, en esos temas hubo modificaciones. Eh, siguiente, gracias. Bueno, entonces vamos a ya ir aterrizando el tema a temas puntuales en cuanto a cuáles son los eventos que generan pago. Entonces, en un primer momento tenemos eh, que hay un pago por el otorgamiento de la licencia. Este es un, un pago que se hace por un vez. digamos es el pago inicial, el pago de entrada que le da que le da la condición de concesionario. Y lo acredita a prestar el, el servicio de radiodifusión sonora. Este es un pago que se hace, eh, como les digo, al inicio, al inicio y solamente por una única vez, eh, mientras permanezca vigente la concesión. Ese pago es igual a tres salarios mínimos mensuales, legales, vigentes. Se hace se debe hacer a los 30 días calendarios siguientes a la notificación de, del acto administrativo que decreta la viabilidad. Entonces, 30 días calendarios después de que sea notificada la viabilidad, se debe hacer ese pago. Como les digo, es por una única vez. Eh, generalmente las concesiones ahora se están dando por 10 años. Entonces, en el momento que les notifican el acto administrativo de viabilidad, pues dentro de los 30 días deben hacer ese pago ya no tendrían que hacerlo sino hasta eh, la prórroga, o sea, a, hasta cuando se termine la, eh, la concesión o cuando tenga que ser eh, renovada, tendrían que volver a hacer ese, ese pago. Entonces aquí, como ven, en el segundo punto, pues eh, ya es el tema de la prórroga. Si ya han pasado los 10 años, pues tienen que hacer eh, eh, nuevamente prorrogar la licencia. Recuerden que bueno, aquí voy a ir tocando algunos temas de, relacionados con otras obligaciones. Para recordarles, el prórroga de la, la prórroga de la licencia la tienen que hacer mínimo tres meses antes del vencimiento. Eh, mínimo, lo pueden hacer con más tiempo, pero mínimo tres meses antes. Deben estar al día, sobre todo en, en temas de contraprestaciones. Entonces, ya, ya hicieron un pago inicial, van a renovar la licencia, tendrían que hacer nuevamente ese, ese pago para... Eh, prorrogar la licencia por otra vez 10 años o el tiempo que, eh, que, se, que se esté estipulando en, la, en, la, en el acto administrativo. Ese pago es igual, es un pago de, de tres salarios mínimos eh, mensuales legales vigentes y lo tendrían que hacer eh, 30 días, a los 30 días calendarios siguientes a la notificación del acto administrativo de prórroga. Entonces ya no es vía, el pago inicial es la viabilidad. 30 días. Este, una vez se genere el acto administrativo de prórroga, tendrían que estar haciendo nuevamente el pago um, a los 30 días. El punto 3, digamos, es, eh, lo traigo a manera informativa. Es un tema eh, académico. Es un tema que se está revisando, que era el pago de registro de cadenas radiales. Um, Digamos, era un pago que se hacía solamente para emisoras comerciales, era eh, un pago de 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Eh, una vez eh, se expidiera el acto administrativo, se tendría que hacer a los 30 días calendarios siguientes a la ejecutoria de, de ese acto administrativo de registro de cadenas radiales. Recordemos que pues eh, las cadenas radiales eran más de cinco emisoras, eh, dos o más municipios a nivel nacional, solamente para emisoras comerciales y eh, les permitía pues, hacer eh, encadenamiento, hacer eh, transmisiones eh, enlazadas, en permanentes o periódicas. Entonces, pero esto únicamente aplica para emisoras comerciales. Sin embargo, porque yo lo traigo como a manera informativa, porque la, eh, la resolución 2614, eh, eh, en, en la resolución 2614 ya no se menciona ese trámite. Eso es algo que se está revisando por parte de, del ministerio y que tendrá que ser eh, reglamentado pues, mediante decreto. ¿no? Como les digo, sin embargo, el decreto pues, 4350 y el decreto 1078 pues, están vigentes, pero está en revisión del ministerio. Finalmente, eh, el pago anual por el uso del espectro, digamos, ese es el otro evento que genera pago que ya una vez les dan la concesión es prácticamente la obligación eh, que que se genera anualmente es un pago periódico que se debe hacer los tres primeros los tres primeros meses del año es decir pues eh, digamos para este año sería máximo 31 de marzo es un pago que se hace de manera anticipada entonces si estamos hablando de la vigencia 2023 este año tendrían que hacerlo máximo a 31 de marzo de este año. Muy importante que lo tengan en cuenta. Esta obligación tiene dos componentes que ya los vamos a ir desglosando. Uno es el, la presentación de la autoliquidación y otro es el pago. Los dos eventos se deben hacer antes del 31 de marzo, entonces eh, en su oportunidad, pero antes del 31 de marzo. No necesariamente se tienen que hacer los dos al tiempo, pero sí cumplir con esta, esta fecha máxima. Entonces, es posible que hagan primero la, la presentación, por ejemplo, en febrero y hagan la, la, el pago el, los primeros días de marzo. Eso es, es, es present, eh, perfectamente posible. Lo pueden hacer, pero siempre cumpliendo, como les digo, y, y, y lo repito porque es importante, ya viene el vencimiento máximo a 31 de marzo de 2023. Entonces, como ven, estos son los eventos que generan pago en un pago inicial inicial. Eh, ya después de ese pago inicial solo tienen es que estar pendiente de hacer eh, los pagos anuales. Son, son, son conceptos diferentes, ¿no? Eh, digamos, en el momento que les otorgan la licencia tendrían que hacer dos pagos. Uno por el otorgamiento de la licencia y otro por el pago de la contraprestación. Dependiendo del momento que, se, que les otorguen la, la licencia, pues tienen que hacer ese pago proporcional. Por fracción. Aquí, bueno, aquí, aquí es importante aclarar algo, digamos, eh, si el otorgamiento de la licencia, eh, el pago inicial lo tendrían que hacer a los 30 días calendarios de la notificación de la viabilidad. Entonces, por ejemplo, si es en junio, lo tendrían que hacer a los 30 días calendario de que les notifiquen el acto administrativo de viabilidad. Pero después, cuando ya salga el otorga de la licencia a los 30 días calendario, tendrían que hacer el pago de la contraprestación anual por uso del espectro, como les digo, eh, proporcional. O sea, es un pago fraccionado, proporcional a, al tiempo que ya les quede, digamos, el resto del año, ¿no? Pero si ese, si ese, ese otorga de la licencia, esa se da después del, del 31 de marzo, pues tendrían que tener en cuenta eso, que son dos eventos. Ya después, las, las, los, las anualidades siguientes, ya solo tendrían que hacer el pago eh, los tres, cada anualidad dentro de los tres primeros meses del año. Eso digamos, como para que quede claro, que, que son conceptos diferentes. Siguiente, por favor. Gracias. Bueno, ya aquí en el tema de de la anualidad como les decía pues ya es la obligación que prácticamente después de que hagan pues, paguen los derechos de la concesión pues ya es la obligación que les quedaría y generalmente por, por 10 años entonces es la que deben estar pendientes de, de cumplir. ¿Qué deben hacer primero? Digamos nuestra recomendación es primero eh, solicitar el estado de cuenta es importante esto porque pueden haber fa eh, saldos a favor o saldos en contra, entonces es importante que soliciten el estado de cuenta, esto lo pueden hacer a la coordinación de cartera, al grupo interno de, de trabajo de cartera, eh, a través de un correo a minticresponde.gob.co, ahí solicitan el estado de cuenta, como les digo, pueden tener saldos a favor, eh, saldos en contra, entonces es importante que sepan eh, realmente antes de hacer el pago cómo, cómo es su estado de cuenta. Una vez tengan, sepan, tengan claro cuál es el estado de cuenta, pues a través del SER, que es el sistema electrónico de recaudo, tienen que generar el formulario. Aquí está el link, ya ahorita entramos a, directamente a, al aplicativo y les explico un poco más sobre el SER para que puedan, eh, puedan conocer cómo, cómo es el más a profundidad, cómo es el, el sistema electrónico de recaudo. Entonces, aquí solamente les menciono que hay que generar el FUR y ese se genera en el SER. Si no lo pueden hacer, digamos, pueden también enviar un correo a Mentir Responde, igualmente al grupo interno de, de trabajo de cartera y a vuelta de correo, pues les, están, les estarán enviando el, el FUR, que es el formato único de recaudo. Una vez generen ese FUR y hagan la, la presentación, Pueden hacer el pago. El pago lo pueden hacer eh, a través del SER también, por medios electrónicos o a través de las entidades bancarias autorizadas, que en este caso es Banco Occidente, Banco Agrario, que es a nivel nacional, y la vivienda. Entonces, eh, como les digo, la, la presentación la pueden hacer a través de electrónica, a través del SER y el pago lo pueden hacer a través del SER o a través de las entidades bancarias. Lógicamente nuestra recomendación, ya les voy a mostrar las bondades, pero nuestra recomendación es que lo hagan a través de, del ser, para que todo quede en el sistema y pues eh, las facilidades que ya les voy a explicar. Siguiente. Bueno, aquí, aquí no, no voy a entrar a detallar eh, todos los temas técnicos y nada, pero sí les voy a mencionar eh, es importante que tengan en cuenta cuáles son los factores que, que pueden eh, modificar el, el, el pago de la contraprestación, el valor que arroja el sistema. Entonces, para el caso de, recordemos que eh, las emisoras se clasifican de acuerdo al tipo de programación en emisoras comerciales, emisoras de interés público, comunitarias y ahora a raíz de la 2614 en comunitarias étnicas también. Eso en cuanto al, al tipo de programación que se emite. Y en cuanto a, a la tecnología de transmisión, se, se clasifican en AM, amplitud modulada, y en FM, frecuencia modulada. Entonces, aquí para el caso de emisoras comerciales, emisoras de interés público, en AM, el decreto 4350 de 2009 establece unas una fórmula. Se las voy a explicar, luego las vamos a, a, ver, eh, a poder aterrizar con el simulador. Entonces, solamente voy a mencionar los parámetros. Eh, aquí hay el, valor, el BAC, que es el valor anual de la contraprestación. Eh, está determinado por, por unas constantes, que es KP, eh, que para emisoras comerciales eh, tiene un valor, como les digo, es una constante, un valor fijo de 1. Y para eh, emisoras de interés público es 0,30. Otra, otra constante eh, que es Z que hace relación al, al área de cobertura, al área de servicio que tiene autorizada cada emisora, eso está eh, relacionado en el anexo 1 eh, del decreto 4350 y acuerdo al municipio y al tipo de, de municipio tiene un valor que está allí relacionado. Los factores que sí son propios de cada, de cada emisora pues va a ser P, que es la potencia que está en kilovatios, y delta H, que es de la, la diferencia de altura de la antena, es la diferencia de altura del centro de radiación eh, versus la, la, diferencia, la, la, la altura sobre el nivel del mar del municipio. Entonces, en, en palabras más, palabras menos, es la altura de la torre. Dependiendo de cada caso, pero digamos que para hacerlo de forma sencilla sería la altura de la torre, ese es el delta H esto tiene que ver con el enlace punto a multipunto que es el enlace de difusión, el enlace del transmisor a todos los usuarios para el enlace punto a punto que es desde el estudio del transmisor pues tiene otra fórmula que es eh, depende del ancho de banda, está expresado en megahertz que es un factor propio de cada emisora, depende de un valor K que es una, una, una constante si el enlace, el ancho de banda es menor a 10 MHz, tiene un valor de 3.3. Si es superior o igual a 10 MHz, tiene un valor de 0.63. Ese es este valor que está aquí relacionado, K. N es otra constante, depende del ancho de banda también. Para enlaces menor a 100 KHz eh, o 0.10 MHz, es, eh, eh, N toma un valor de 0.42 si está entre 100 kHz y 10 MHz es igual a 0.22 y para enlaces con ancho de banda superior a 10 MHz pues tiene un valor de 0.95. E es una constante matemática, es el, el valor que toma el exponente y F es la frecuencia. Entonces como ven aquí en este, en este enlace pues son solamente dos factores que dependen y ahí es cuando les digo que en el estado de cuenta pueden haber diferencias, tienen que mirar que los... Parámetros técnicos sean los que los últimos autorizados. Si ha habido modificaciones que aquí se refleje, porque en el caso del enlace punto a punto, pues eh, lo que va a, a determinar, digamos, para cada emisora, va a ser el ancho de banda y la frecuencia. Esta frecuencia es la frecuencia del enlace. Y en el caso del enlace punto a multipunto, pues solamente va a ser la potencia y, y el delta H. Siguiente, esto para emisoras AM siguiente para el caso de emisoras FM, como les digo, pues el tema se ha simplificado eh, mucho con la expedición de la resolución 2757 de 2020. Eh, son fórmulas con dos o tres términos, mucho más sencillas. Para el enlace de difusión, este enlace punto multipunto, el valor anual de la contraprestación, el BAC, depende solamente de dos factores. El factor socioeconómico, estamos hablando de emisoras comunitarias. El factor socioeconómico que eh, depende del municipio eh, que esté operando la, la emisora, el municipio autorizado y que está también eh, estipulado en el anexo 1 de la resolución 2757. Entonces, allá depende del municipio que esté autorizado. Ahí va uno a consultar y le va a dar un valor IP, que es el factor de precio base. Este era un factor que viene relacionado en la resolución 2757, y que se va actualizando con el IPC. Entonces, para este año, ese, ese valor es de 1.043.543 eh, pesos, 46 centavos, y de eso depende solamente de, de, de esos dos factores, el, eh, el valor del enlace de difusión. El valor mínimo para emisoras comunitarias es del 10% de ese precio base. Bueno, para el enlace punto a punto, esta fórmula va a ser igual, ya la vamos a ver, para todos los tres tipos de emisoras, el valor anual de la contraprestación depende del ancho de banda asignado a la, a la emisora, a ese enlace, pues, eh, de un factor de valoración que para el enlace entre, entre el estudio y el transmisor va a ser uno y el, y el factor de precio base. Entonces, aquí el único parámetro propio de cada emisora es el ancho de banda del enlace. Y es el único parámetro técnico. Siguiente. Bueno, para emisoras de, de interés público, entonces, como le digo, son dos factores también. Ya no hay un factor socioeconómico, sino un factor clase. Entonces, depende de la clase de emisora. Recordemos que, de acuerdo al cubrimiento, eh, al área de cobertura, las emisoras se clasifican en... Local restringido, zonal restringido y zonal. Entonces, zonal son las emisoras clase A, B y C. Eh, zonal restringido clase D y local restringido clase D. Entonces, dependiendo de, de la concesión que se le haya otorgado a cada emisora del área de cobertura, pues va a tener un factor clase. Es el único. Digamos, ahí no hay parámetros técnicos, solamente depende de la, de la concesión del tipo de emisora que, que se haya que se haya autorizado el, el enlace punto a punto, pues es el mismo que ya les mencionaba. Aquí no hay cambio. Este enlace eh, eh, punto a punto, pues es el mismo para la fórmula, es igual para los tres casos. Siguiente, por favor. Bueno, para emisoras comerciales sí, ya tienen, eh, son tres factores, se eh, introdujo esta resolución un factor adicional que es el factor poblacional, entonces tiene un factor clase que es diferente para la, las emisoras eh, comerciales, eh, tiene tres, tres, eh, tiene cuatro parámetros pero son valores más altos, entonces eh, para emisoras comerciales que eh, pertenezcan a, sean clase A, pues es 125, B, 95, C, D, 20. Eh, esto va, pues, afecta en, en, el, en el caso de emisoras comerciales, pues, que va a generar un valor más alto. Si veíamos, como veíamos la fórmula anterior, para emisoras eh, de interés público, pues, esos valores son, son más bajitos. Aquí, para el caso de emisoras comerciales, tienen un valor más, más alto. Y hay un factor adicional que es importante, es el factor poblacional. Ese factor poblacional es un cociente, resulta de dividir el factor de, del área de cobertura de las cabeceras municipales de la emisora, dividido entre el factor poblacional de todas las cabeceras municipales del país. Entonces, pues es un valor bajo, un, porque el, el numerador claramente es menor que el, que el denominador, pero, pero sí es un concepto nuevo que tienen únicamente las emisoras comerciales y el factor de precio base que es el mismo. Aquí para el caso de emisoras comerciales el valor mínimo es de 2.7 por este precio base. Bueno, el enlace punto a punto es igual, la fórmula, entonces la siguiente diapositiva, ya vemos, les voy a hablar un poco de lo que es el ser el sistema electrónico de recaudo. Eh, como les decía, pues ese es una herramienta informática que el Ministerio ha dispuesto para todos los eh, operadores, digamos, no solamente para, para los concesionarios de radiodifusión sonora, sino que también es eh, a, para los demás servicios. Eh, a través de esta herramienta, pues se puede hacer la presentación, se puede hacer el, el pago se, de todas las obligaciones que, que tengan a cargo. Eh, los operadores con con el ministerio y con el fondo único de tic aquí eh, digamos como les hablaba no solamente está el, el servicio de difusión sonora sino que están los demás servicios entonces hay unos pagos que son trimestrales hay unos pagos que son anuales dependiendo del del tipo de servicio que que preste cada operador también permite hacer el pago de, de multas eh, sanciones viabilidades eh, los pagos iniciales que ya les había hablado y facilidades de pago, que ya lo, lo, lo voy a mencionar. ¿Qué nos permite, qué ventajas tiene el SER? Pues el SER nos permite visualizar las obligaciones, o sea, es como el estado de cuenta, cada concesionario puede entrar y, y ver las obligaciones que tiene pendientes con el ministerio, puede generar los, los FURES, formato único de recaudo, para posteriormente hacer la presentación o pago, o los dos. Como les digo, eh, se puede hacer eh, independientemente, digamos, en fechas diferentes, pero lo pueden hacer todo a través del sistema electrónico de recaudo. Entonces, una vez generan los FURES, pueden realizar la presentación de forma electrónica, totalmente electrónica, y el sistema pues tiene unos mecanismos de validación, el... Eh, primero que todo, pues tiene que el, el representante legal sacar eh, el usuario, la contraseña, eh, habilitarlo en el sistema, una notificación al celular, al correo, tiene, tiene eh, pues bondades en cuanto a seguridad. Eh, lo otro es que permite hacer el cálculo de las, eh, intereses y sanciones en la fecha que, eh, en una fecha determinada. Entonces, si... Si el pago de pronto hoy genera el FUR, le va a dar un valor, pero si no lo pudo hacer hoy, usted lo va a hacer la semana entrante, pues el sistema actualiza a la fecha en que esté generando ese FUR, el, el, el cálculo de intereses y sanciones si es el caso, pero digamos, él tiene en cuenta todos los, los factores para determinar ese valor. Eh, también puede hacer consultas de fures los fures, los FURES que haya generado los puede consultar, los puede descargar, los puede imprimir si quiere para, para su archivo. Eh, puede también, digamos, en el caso de que no quiera hacer el pago electrónico, puede hacer la presentación a través del ser y puede generar, puede imprimir el, el formulario para hacerlo en una eh, hacer el pago en una de las entidades autorizadas, como les decía pues, el Banco de Occidente la Vivienda y a nivel nacional eh, el Banco Agrario. Aquí tienen que tener en cuenta, digamos, que como les decía, la recomendación pues es que lo hagan totalmente a través del ser, pero si lo van a hacer a través de, de las entidades bancarias, que sea una impresión en láser, que el papel esté totalmente legible, liso, digamos, porque pues, es un lector óptico el que hace, el que genera eh, el pago en el eh, en las entidades bancarias. Entonces, sí tener en cuenta que lo deben hacer a través de un código de barras, a través de eh, impresoras láser. Y el pago finalmente lo pueden hacer a través de, de PCE. Entonces, con cualquier banco que tengan eh, su cuenta, lo pueden, hacer, lo pueden hacer a través de PCE, con toda la seguridad, con la información, la trazabilidad de toda la transacción, el, el FUR, el número de transacción, el banco, bueno, en, en fin, descargar ese comprobante. Entonces, si sí, tiene muchas bondades, ya vamos a entrar a la página para que puedan ver cómo, cómo es y qué información adicional hay allí. Eh, finalmente, eh, la otra herramienta que hay, eh, la siguiente diapositiva. Ah, bueno, ya les digo. Sí, como les decía, eh, el FUR, ¿cómo se genera el FUR? El FUR lo generan a través del SER. Reitero que, que son dos eventos, digamos. Eh, ¿Por qué lo reitero? Porque a veces en las verificaciones que hace la subdirección de vigilancia e inspección, eh. Le llegan el, el informe al concesionario de que no hizo la presentación o la presentación y pago y de pronto eh, el concesionario nos hace llegar el FUR diciendo, mire, pero yo ya pagué, aquí está el comprobante y no tienen en cuenta que son dos eventos diferentes eh, o dos obligaciones diferentes, que es presentación y la otra es el pago. Como les decía, lo, las dos las deben hacer antes del 31 de marzo cada anualidad. Entonces, no basta con hacer el pago en la entidad bancaria, sino que previamente debe hacer la presentación. Debe hacer su autoliquidación y hacer la presentación a través del SER. Ya una vez hizo la presentación, pues puede hacer el pago a través del sistema o en las entidades bancarias, pero son dos obligaciones diferentes. Si tienen dudas con respecto a o, o algún inconveniente se les genera eh, con el sistema, pues aquí están los, eh, los medios de contacto, los canales autorizados, hay un correo específicamente para, para los casos de ser, que es ser@mintic.gob.co. hay el PBX del Ministerio 344-3460 y esta extensión 4537 es la extensión del grupo interno de cartera. Ahí siempre hay un funcionario para dar soporte, para dar apoyo. En caso específico que no, no puedan entrar, que no puedan eh, generar el furo, hacer el pago, pues aquí está el soporte en cualquier caso que se presente. Y este es el link del micrositio. Ya, ya entramos eh, directamente por la página del ministerio, pero de todas maneras aquí lo, lo relacionamos. Eh, la siguiente diapositiva, y ya creo que es la última. Son algunos puntos a tener en cuenta. Digamos, eh, el ministerio ha dispuesto también unas facilidades de pago para el caso de las contraprestaciones anuales. Entonces, eh, es, una, eh, es una opción que les permite dif diferir esa obligación por cuotas, eh, pues a un interés, un interés eh, realmente más bajo que que si fuera una entidad bancaria con lógicamente ahí dependiendo de los montos eh, hay unas eh, unas garantías entonces si es hasta 100 salarios mínimos pues es un, un deudor solidario si es entre 100 y 200 es una póliza de una entidad bancaria si ya es más de 200 salarios mínimos mensuales legales vigentes pues es una hipoteca eh, en primer grado eh, los plazos van desde de, hasta 60 meses, o sea, de 0 meses hasta 60 meses y con un, un porcentaje que va, va amarrado a la TTF, a la, a la tasa de captación de, de las entidades bancarias. Entonces, si en algún momento ven que no, que no pueden cumplir con la obligación, pues se pueden enviar una comunicación al grupo de cartera diciendo que solicitan mmm, acogerse a las facilidades de pago que tiene el ministerio. Claramente son intereses que van a ser mucho menor a, a, a los intereses de eh, por mora o por sanción. Entonces, pues esta es una opción que el ministerio ha dispuesto para ustedes. Eh, el caso de devolución de saldos. Lo que les decía al principio, pueden tener saldos a favor o saldos en contra. Esos saldos, si es a favor, los pueden... Eh, acreditar, utilizar para obligaciones que tengan pendientes en el momento presentes o obligaciones futuras. O si es el caso dado, también pueden solicitar la devolución del dinero, digamos, si es la decisión del operador. Mm. Estos son como los puntos a tener en cuenta. También hay unos formularios, un formulario único de, para las facilidades de pago que cuando envíen la comunicación al grupo de cartera pues les, les van a hacer llegar por correo ese formulario o si es un formato único de evolución, también el grupo de cartera eh, les va a enviar ese formato para poder hacer la evolución. Eh, si este último punto acá que dice liquidación en cero, digamos, no aplica mucho para el caso de radiodifusión sonora, pero lo, lo traigo a colación para que lo tengan en cuenta. O sea, hay alguna persona, algún operador de otro servicio eh, ¿Por qué no, porque no se tiene mucho o no, no aplica mucho en radio? Porque hay, hay sectores que la contraprestación no está tan reglada, tan así como vimos las fórmulas ahora, sino que dep depende de sus ingresos y es posible que en algún momento, en anualidad, pues algún trimestre no tenga ingresos, entonces deban presentar la liquidación en cero. Sin embargo, y ese es el punto de, acá de resaltar, es que en el caso de que se presente una, una autoliquidación en cero, así no genere un pago, deben hacer la autoliquidación. Entonces, como les digo, reitero, son dos obligaciones diferentes, la presentación y otra es el pago. El pago puede estar en cero, pero deben hacer la presentación. Eh, eso es lo importante eh, a tener en cuenta acá. Natalia, no sé si... Sí, quiero recordarles a todas las personas que se encuentran con nosotros en esta conversación que tenemos entonces en nuestro chat dos links que les hemos compartido. El primero se relaciona a la encuesta de satisfacción y allí también ustedes, además de contarnos que eh, eh, la, la información que están recibiendo si es importante, si necesitan ampliar y en próximos encuentros eh, qué, qué temáticas quisieran que nosotros estuviéramos eh, compartiendo con ustedes, pues allí lo pueden hacer y por otro lado también, tal como lo mencionaba Mario, les hemos compartido el link del micrositio SER para que ustedes puedan ir desarrollando paso a paso la información que tenemos. Entonces, una de las preguntas Mario es, Respecto al pago anual por el uso del espectro, las empresas de vigilancia pueden presentar la autoliquidación antes de que finalice marzo y realizar abonos después del 31 de marzo hasta completar el valor total. Sí. ¿Me repites? Perdón, Natalia. Sí, sí la, pre la pregunta es que respecto al pago anual por el uso pues, del espectro, ¿las personas pueden presentar la autoliquidación antes de que finalice marzo y realizar abonos después del 31 hasta finalizar el pago? Ah, ok. Sí, pero deben tener en cuenta lo que les he mencionado. Digamos, la, la autoliquidación sí o sí, digamos, esa es la recomendación que hagan, el, que hagan la presentación antes del 31 de marzo, oportunidad, entren, se autoliquiden, verifiquen que son los parámetros que están autorizados, que ese es el valor, la emisora, etcétera, etcétera, y hagan la presentación. Eh, si ven que no pueden cumplir con el pago, entonces lo que les acabo de decir, soliciten al grupo de cartera eh, acogerse a las facilidades de pago para que vayan haciendo esos abonos, eh, pues en, eh, en, en el periodo que que hayan solicitado, ¿no? Porque como les digo, puede ir desde de, de, de cero hasta 60 meses. Es posible diferir de ese pago. Entonces, sí, depende de lo que les hayan autorizado, lo que haya solicitado cada concesionario, si es en el eh, 12 meses, pues eh, van a ir haciendo esos pagos durante el transcurso del año. Entonces, claramente sí, pero tienen que solicitar y autorizarle el grupo interno de cartera eh, esa, esa facilidad, ese acuerdo de pago y también dependiendo del monto, pues eh, el respaldo a, a esa deuda, como les decía, pues hay, eh, si es muy baja, generalmente el pago en radio es bajo, pues va a ser hasta 100 salarios mínimos. Va a ser un deudor solidario entre 100 y 200, pues ya va, va a tener que tener una garantía bancaria. Entonces, esas esa, esa serían la, la, las condiciones. Vale, y una siguiente pregunta eh, que nos hace la red Sindamanoid de Nariño y es, ¿qué tan fiable es el simulador? El simulador es eh, muy fiable, eh, sobre todo en, en radiodifusión sonora, porque como lo hemos visto, digamos, son, son fórmulas que, que están muy regladas, que... Eh, la mayoría son parámetros que son fijos, que depende del tipo de emisora, eh, uno que otro parámetro técnico. Entonces, lo que, lo que hay que verificar ahí es que sean los parámetros autorizados, que si ha habido una modificación, porque los concesionarios solic solicitan modificaciones de parámetros técnicos, pues efectivamente se vean reflejados ahí esas modificaciones que que hubo. Eh, sin embargo, también hay una posibilidad que es hacer en el simulador, que es hacer el cálculo manual. Entonces, cada, cada concesionario puede introducir los parámetros eh, de, de su emisora y hacer el cálculo manual. Pero la recomendación, si es que lo hagan a través del simulador, que lo hagan con, con la, la opción que hay, que es automática, porque el simulador trae directamente los parámetros del SAGE, el SAGE donde están reflejados todos los parámetros técnicos de las emisoras, entonces sí es confiable el cálculo que, que allí se genera. Perfecto. Otra de las preguntas, eh, Mario, es el cálculo que genera el simulador de contraprestaciones es exacto o puede presentar la... ¿se puede presentar la autoliquidación por ese valor? Sí, sí, sí, el cálculo... Lo que les digo, de pronto ya entramos a mirar eh, más cómo es el ingreso, cómo vamos a hacer un ejercicio con el simulador para que vean y lo vamos a acotejar frente, si el tiempo nos da, frente a, a los parámetros y a las fórmulas que les mostré. Entonces, si quieren, ya, ya lo miramos. Vale. Para todas las personas, entonces, que se están conectando, eh, estamos haciendo esta capacitación para, por supuesto, resolver todas sus dudas. Si sí, hay algunas dudas que a lo mejor todavía no están claras que ustedes quisieran profundizar o casos específicos, les recordamos que pueden escribirnos a través de nuestro correo electrónico. Minticresponde, minticresponde, mintic responde, mintic responde, arroba mintic.gov.co o directamente a ser, ser, arroba mintic.gov.co. Y este video de esta capacitación va a quedar en nuestras redes sociales, en las redes sociales de Mintic, para que ustedes en horas de la tarde puedan seguir repasando si de pronto quieren eh, aclarar dudas. Bueno, entonces voy, voy a, a compartirles la, las herramientas que, que les he mencionado. Ahí ya están viendo mi pantalla. ¿Me, me confirman, Natalia, por favor? Sí, estamos viendo ¿Sí? La, el home principal de la página web. Exacto. Entonces, les voy, vamos a veces a uno se le se olvida el link, no lo tiene la mano. Entonces, a mí me gusta directamente eh, que lo puedan hacer desde la página de inicio. Recuerden que eh, el SER es el eh, sistema electrónico de recaudo. Entonces, aquí está la página de inicio del ministerio. Aquí le pueden dar en buscar, le pueden dar sistema electrónico y él los va a llevar directamente acá al sistema electrónico y ahí ya entran al micrositio al micrositio de del ser eh, aquí hay dos links dos accesos uno es eh, directamente al sistema entonces cuando ya tengan eh, su usuario y contraseña aquí pueden entrar y hacer la, todo lo que les he mencionado la, la autoliquidación y el pago y el otro es el simulador pues, eh, eh, dando respuesta a lo que me preguntaban ahora sobre si es exacto y esto, ya entonces ya lo miramos. Este micrositio, pues tiene varias ayudas: tiene que es el ser, que es la plataforma, que les permite hacer, generar los FUR, las consultas, como lo que ya les he mencionado, eh, el estado de cuenta, generar el FUR, consultarlos, hacer el pago, hacer la eh, consultar las transacciones, los. Los pagos que han hecho y aquí tiene una opción muy importante que les permite filtrar por fechas. Entonces, bueno, más o menos lo que les he dicho. Eh, los requisitos para utilizar el sistema, pues eh, este, tiene, eh, este sistema tiene la ventaja que es totalmente web. No tienen que instalar nada, entonces todos los pagos lo pueden hacer solamente teniendo una conexión a internet, el navegador. Eh, la croat de pronto, pues para que puedan visualizar los PDF que se generan. Y aquí en manuales y documentos, en este PDF, hay, hay un formato que es solicitud de usuario. Ustedes lo, lo bajan, lo, lo diligencian y eh, pueden solicitar, digamos, para las emisoras nuevas, pueden solicitar su, su usuario y contraseña. La recomendación es que lo hagan, es editable, que lo hagan totalmente en computador lo firmen, eh, lo, lo escaneen nuevamente y lo radiquen a través de las, el link de, de PQR, lo hagan llegar directamente a la página, a la, al grupo interno de, de cartera. No, creo que me salí, oh, un momento. Bueno, aquí estamos. Me salí, me... Una vez lo tengan, lo bajen, lo diligencien, lo, lo, lo, lo firmen y nuevamente lo, lo escaneen, lo pasen en PDF, eh, en este link que dice atención y servicio a la ciudadanía, en peticiones, quejas y reclamos, lo pueden hacer llegar al grupo de cartera. Entonces aquí, aquí está la... Es un sistema que es amigable, intuitivo, los va guiando paso a paso qué hay que hacer, les juntan el formato y le envían. Y aquí eso les va a generar un... El sistema les va a generar un número erradicado que lo pueden consultar acá también. Ese número lo pueden consultar. Entonces, esa sería la ventaja de, de entrar ahí directamente por la página de inicio. Aquí van a tener todo. Nuevamente, entramos al sistema electrónico. En caso de que tengan dudas de cómo radicar, pues aquí también hay un, un video, un de cómo radicar, un, un PDF de cómo radicar. En esos otras eh, ventanas, estos otros módulos, está la guía de operación, entonces eh, una guía rápida sobre pronto los trámites más frecuentes. Hay capacitaciones, presentaciones y videos del ser. De todas maneras, en caso de que tengan alguna duda, algún inconveniente que se presente y que pues, para cada caso. Para cada operador puede ser diferente, pues están lo que les decía, el correo aquí en esta misma página y las, eh, eh, el número del PBX. Bueno, eso es en cuanto, en cuanto a, al CERT. Y el otro ejercicio que quería mostrarles es el simulador. Entonces, ahí le dan link, en, entran al simulador. Aquí le dan calculador de contraprestaciones a este lado, lado derecho. Le dan aceptar. Y lo que les decía, hay dos opciones, dos módulos. Eh, ah, bueno, módulo de radiodifusión sonora, también para los demás servicios. Hay dos opciones, cálculo de contraprestación manual o automática. Vamos a ver qué, digamos, que, qué tan confiable puede ser. Que sí, como acotejarlo frente a las fórmulas. Entonces, por ejemplo, de lo que les mostré, pues hay unas fórmulas eh, para AM y otra para FM. Vamos a hacer el que quizás la más complicada es eh, la de AM, porque ya tiene unos parámetros técnicos que dependen de cada emisora. Le dan el año. Aquí no necesitan ni usuario ni contraseña. Es realmente muy fácil ingresar. Solamente necesitan el código de la emisora y el año. Recuerden que en radio siempre, para todas las consultas, si utilizas el código de la emisora, que son cinco dígitos y empieza por cinco, está amarrado siempre al código del expediente. Le damos calcular, aquí genera dos, eh, dos valores, van a ver, red uno y red dos, le dan acá clic, ahí da un valor. Si ustedes le dan en, en detalle, le va a arrojar unos, eh, unos valores, unos valores de dependiendo de cada emisora. Entonces, ¿qué, ¿qué es importante aquí resaltar? El régimen, la normatividad que como les decía en AM es el decreto 4350 de 2009, eh, como les decía para esa fórmula de AM los parámetros importantes o que son propios de cada emisora es la potencia, entonces aquí va a decir que es 30 kilovatios, el delta H que ya lo calcula lo trae directamente del SAGE ¿Qué otro, ¿Qué otro parámetro importante hay ahí que determine, que determine la, la fórmula? Digamos, volviendo aquí a la a la presentación, a la... k es una constante, entonces él ya trae directamente la, el valor de la constante. Esto es una emisora comercial en AM, entonces es un valor de 1, como les decía. Acá este valor es de 1. Eh, la potencia ya la vimos. Delta H, Z, que es el, el valor de relativo al municipio donde presta servicio. Entonces aquí dice que el área de cubrimiento es Bogotá y que el valor de acuerdo al anexo 1 del de decreto 4350 es 0,3 y al valor total el año y los días. ¿Cómo les, ¿Por qué los días? Porque puede que se fraccionado, como les decía, si la concesión se dio posterior a marzo, en, independiente, en cualquier mes del año, pues él va a hacer ese cálculo fraccionado. Entonces, estos son los valores eh, que él trae y son relacionados con eh, el enlace punto-multipunto, o sea, el enlace de difusión. Y de acuerdo a todo esto que les mencionaba, entonces aquí se resume en unos pocos valores. Obviamente, él ha arrojado otros valores de referencia, pero digamos los, los importantes son los que les acabo de mencionar, digamos los que han... Los que generan pago, los que afectan el valor de la contraprestación. El otro enlace es el enlace punto a punto. Detalles. Eh, él va a traer el valor del ancho de banda de, de ese enlace, la frecuencia central el, bueno, también trae el valor del salario mínimo de, de, de, del año, la normatividad y el valor el año de liquidación, los días entonces es esta fórmula que, que como vimos pues son dos parámetros técnicos que dependen de cada emisora y los otros son constantes y que dependen de, del enlace entonces él trae ese resumen acá donde pueden verificar, como les digo, que sean los parámetros de cada emisora. En generar PDF, él ya les bota el resumen, el cálculo de, de esos valores. Entonces, pues trae trae muchos más, eh, digamos, parámetros, el Delta H, trae todos los parámetros técnicos, el KP, pero trae el valor en salarios mínimos y el valor en pesos. La fórmula que ya les había mencionado, esta es la fórmula del... Del enlace punto a punto, los valores que les mencioné y trae el valor total. Entonces, ese sería el, el cálculo, digamos, para, para una emisora AM. Bueno, aquí les voy a mostrar algo, por ejemplo, para el cálculo de una emisora de interés público. 52. Yo tengo ya unos, unos códigos acá que sé que pertenecen a cada tipo de emisora. Le digo calcular y acá me va a traer pues, los parámetros. De, de cada emisora. ¿Qué les quiero mostrar? Estos, digamos, son los, los mismos parámetros que vimos ahora, el delta H, potencia, que depende de, de esta fórmula, pero para el caso de emisoras de interés público, el, el enlace punto a punto tiene una variación que trae igualmente los parámetros del ancho de banda, la frecuencia central, pero como habíamos visto, eh, acá en esta en, en, en esta diapositiva, para emisoras de interés público, el valor de la contraprestación para el enlace punto a punto es el 70% de un salario mínimo mensual legal vigente, o sea, 0,7. Él ya hace ese cálculo acá. Internamente hace ese cálculo y arroja el valor. Si lo quieren ver ya resumido, pues ahí, ahí en el PDF, pues arroja los, los valores. Aquí igualmente trae una nota de este PDF. Lo chévere es que trae la, la reglamentación, la fórmula, el, el valor, digamos, para cada emisora. Aquí está el código de la emisora, el año, los días que liquida, digamos, trae todo el resumen. Aquí está este concepto que les decía, el 70% de un salario mínimo. Entonces, por eso él hace el, este cálculo ya internamente. Bueno, eso, mmm, no sé, bueno, voy a hacer un, un ejercicio con una emisora de FM que es una fórmula más sencilla. Una emisora comercial, digamos que trae los, los tres parámetros. Que son, como les decía, pues, fórmulas que ya no tienen tanto parámetro técnico, ya depende es, si es eh, el tipo de emisora prácticamente. Entonces, mm, por ejemplo, esta emisora comercial, que son los tres parámetros que veíamos. Entonces, para, emisora, para una emisora comercial, pues va a depender de este factor. Hace el cálculo del factor poblacional, como les decía. El arroja eh, es, un, es un cociente entre dividir la población del área de servicio de la emisora, tal como les explicaba, entre la población de todas las, a nivel nacional de todas las cabeceras municipales. Entonces, él hace, arroja el valor de la población nacional, arroja el valor de la población de cada uno de los municipios y hace el cálculo. Como les decía, es un, un, un valor bajo porque el numerador pues, es, eh, es claramente menor que el denominador y eso, aquí lo calcula, 0,10, no sé qué. Factor clase, eh, acá 125, los, lo que les explicaba, quiere decir que esta es una emisora clase A, acá, clase A, 125. Eh, el factor de precio base que para este año es el mismo que hemos visto, eh, que tiene en cuenta para todos los cálculos de la, de la emisora, que es este valor de 1.043.543 pesos y hace el cálculo de todo el valor. Hace el cálculo de todo el valor para el enlace de difusión. Lo mismo para el enlace punto a punto. Entonces pues es eh, esta fórmula, si sí, lo que veíamos es una fórmula que es igual para los tres casos, comerciales, comunitarios y de interés público, y tiene en cuenta solamente el ancho de banda del enlace eh, pues en cuanto a propio de cada emisora. no. Entonces aquí, aquí está que es un ancho de banda de 0.18. Ese es el ancho de banda del enlace. El, el factor de precio base y arroja el valor de, total de la contraprestación. Igualmente se genera el PDF. Lo pueden descargar, lo pueden bajar. Nos trae la fórmula, fórmula que les acabo de explicar. Es una fórmula ya mucho más sencilla con lo que, eh, lo que representa cada, cada factor. Eh, el valor mínimo, digamos, para el caso de emisoras comerciales es 2,7 eh, del precio base. Trae la fórmula de la y la normatividad. ¿Cuál es la normatividad? En caso de que quieran consultar o eh, precisar algún punto, pues, les trae la normatividad que les aplica, la fórmula, los valores, los parámetros de, de cada uno y, y aquí al principio pues los, los datos de, de la emisora, el código, el año, lo que ya les mencioné y el valor total. Entonces como pueden ver pues está muy ajustado, eso digamos que era el ejercicio que queríamos mostrarles, un caso práctico de... Extractar los puntos principales que, que hay en la normatividad. A veces es un poco complicado uno desagregar y puede que esté en un decreto, luego esté la compilación. Bueno, en varias partes esté el, el, el mismo caso, pero puede ser un poco complejo a veces, sobre todo si uno está en, son emisoras nuevas o están entrando. Yo quería mostrarles acá como los puntos principales, la, la normatividad que que cobija este tema para que ya si quieren profundizar pues vayan, pero aterrizar un poco esas fórmulas para que sepan qué concepto les, les genera, les afecta el cálculo de ese valor. Entonces si hubo una modificación del parámetro técnico del ancho de banda, sepan que, que los va a afectar en el enlace punto a punto, que si es una emisora AM pues la fórmula va a ser esta, que si es FM eh, va a ser otra, que lo puedan cotejar frente a este simulador y se puedan dar cuenta de qué les aplica para cada caso eh, que tienen dos herramientas importantes que es el ser y el simulador y y que son eventos diferentes no digamos eh, reiterar que que hay que hacer eh, ya después de que hagan el pago inicial solamente pues prácticamente les queda un, una sola obligación que es la contraprestación anual y que esa sí tiene una fecha de vencimiento que deben cumplir con los dos eventos, la presentación y el pago antes de esa fecha. Digamos, creo que si ya se quedan con estas herramientas, le pueden cacharrear, pueden mirar, ya, ya se logra el objetivo de la, de la capacitación, que es eh, pues mostrarles que está dispuesto, eh, en dónde lo pueden encontrar. Para que hagan uso de estas herramientas y si tienen, como decía Natalia, una pregunta, algo muy concreto, pues están los canales que ya mencionamos. Mario, tenemos las últimas preguntas de esta ronda, entonces voy con la primera. Si, la emisora, si a la emisora le llegó la formalización de la prórroga para que es para esta en la misma fecha, son dos FUR que se deben presentar, o sea, la de pago de anualidad y la prórroga. Bueno, esa pregunta, esa pregunta es importante, a ver si la entiendo para, para decir algo, digamos, en el caso de la concesión, eh, al inicio cuando está entrando, digamos, apenas les otorgan la concesión, ahí sí se pueden generar dos eventos, como lo mencioné antes, pero es importante que les quede muy claro porque sí puede ser poco confuso. En el momento que les dan la viabilidad, tienen 30 días para que hagan el pago por el otorgamiento de la licencia. Ese es el pago inicial, digamos, el, el pago que les da el derecho a prestar el servicio, que los hace, les, los acredita como concesionarios y que lo hacen una única vez mientras tengan la licencia. Pero eh, la otra obligación es el pago anual de la contraprestación. Como están apenas entrando, pues se van a, van a, se les van a unir las dos obligaciones. Entonces van a tener que hacer el pago del otorgamiento 30 días después de, de que les otorguen la viabilidad y una vez salga el otorga de, con la resolución de la concesión, tienen 30 días para que hagan el pago por la anualidad y ese pago va a ser proporcional. Entonces lo ilustro a ver si la, la, la viabilidad le sale en junio. Tienen 30 días para el calendario para que hagan ese pago y si el otorga, por ejemplo, le sale en agosto, tienen el otorga ya con la concesión, tienen 30 días calendario para que hagan el pago por esa fracción, digamos, de agosto a diciembre por el uso del espectro. Eso, eh, digamos, cuando están apenas entrando como concesionario para el caso de la prórroga, que la pregunta, digamos, no va a suceder esa situación porque eh, recuerden y esta también es una recomendación. Hasta tanto no salga la, la resolución que otorga la prórroga, los concesionarios deben seguir cumpliendo con sus obligaciones, sobre todo con el pago de la contraprestación, porque este es un requisito para que les otorguen la, la prórroga de la concesión. Entonces, cuando ya están solicitando la prórroga, los, los plazos del pago anual de la contraprestación es el mismo que, que normalmente tienen todos los concesionarios, que es el 31 de marzo. Entonces tienen que haber cumplido con esa fecha, hasta tanto no les salga la, la, la, la prórroga, pues tienen que cumplir, digamos la prórroga les va a definir la situación como concesionario, pero tienen que cumplir con ese pago de, de, de los tres dentro de los tres primeros meses del año. Entonces, no se les va a juntar los dos eventos cuando estén tramitando la prórroga. Ya una vez salga la prórroga, si por ejemplo salió en octubre, en noviembre, pues ya el pago lo van a hacer como lo hacen lo han venido haciendo siempre, como lo han hecho habitualmente, que va a ser, eh, digamos, para la anualidad siguiente, pues, hasta el 31 de marzo. Entonces, no no se no, no se les va a presentar eh, esa, esa coyuntura de inicio de que, de que se les unen las dos obligaciones para la prórroga. No se va a presentar. La recomendación es esa, que tienen que seguir cumpliendo con sus obligaciones hasta tanto se expida la resolución. Perfecto. ¿Cómo se calcula los valores si durante el periodo de pago existe un cambio en algún parámetro que modifique el valor de la contraprestación? Sí, es lo que es lo que venía explicando y resaltando con las fórmulas, digamos dependiendo del tipo de, de, de tipo de emisora, si es AM, si es Fm o si es comercial, comunitaria o de interés público, eh, digamos para cada caso y dependiendo del, del parámetro que tenga cada fórmula, pues los va a afectar. Entonces, eh, ¿te acuerdo que lo, a lo que les expliqué? Digamos, para el caso de AM, donde más se puede ver reflejado esos cambios de parámetros técnicos, por ejemplo, si modificó la potencia, porque hay dos, dos factores, dos parámetros que afectan directamente la fórmula, que es la potencia y el delta H, la diferencia de altura. Para el caso de la frecuencia de enlace, pues va a ser el ancho de banda, o la frecuencia, si la modificaron, si se modificó el ancho de banda, o la frecuencia del enlace. Para el caso de, la, de, de emisoras FM, pues no se va a ver muy, muy afectado porque eh, emisoras eh, comunitarias depende de un, fax, eh, de un factor socioeconómico que, digamos, no, no va a variar si no cambio de municipio y que digamos, ese cambio no, no está permitido. Entonces no, no va a variar. Eh, el ancho de banda sería el único en la frecuencia de enlace. Para el caso de emisoras como interés público es un factor eh, clase, no, no hay un parámetro técnico ahí. Y también para el caso de emisoras comerciales, realmente donde se puede ver eh, afectados en el, en el caso de emisoras eh, comerciales en, en AM. Perfecto. ¿Cómo se hace para saber el valor a pagar por la licencia? El valor a pagar por la licencia es el que les comentaba, digamos, el, el, el de entrada serían tres salarios mínimos eh, mensuales legales vigentes. Eh, ¿de, ¿De qué fecha? De el momento que, que sale la resolución que decreta la viabilidad. Entonces, eh, los salarios mínimos que estén vigentes a, a la expedición de, de, esa, de esa resolución. ¿Qué pasa, Mario, si no se presenta el pago del FUR el 31 de marzo de este año? Eh, pues claramente eso genera, hay unas sanciones que están estipuladas en, en la normatividad que les mencioné, en el decreto 4350, en, en el 2757, digamos, pues primero se generan también eh, intereses de mora y también genera sanciones. Eh, por un lado en cuanto al, al tema financiero y también eh, nosotros la dirección de vigilancia inspección y control puede hacer la apertura de una investigación porque esta es una obligación que está pues a cargo de los concesionarios de radiodifusión sonora es un, una obligación que está estipulada eh, claramente en el también en el en el reglamento de radiodifusión sonora o sea deben cumplir con esa obligación entonces también es posible que eh, haya ocasión a una apertura de investigación. Con las nos sanciones saludan. y todo lo que trae. Sí, nos saludan Perdón. desde resander y nos preguntan eh, si se puede liquidar de manera manual una emisora comunitaria en FM y cómo es el trámite. Si se puede liquidar una emisora AM directamente... FM. Eh, es una emisora comunitaria FM, eh, si se la puede liquidar de manera manual. Sí, sí, eh, como les mostré, como les mostré ahora, en el, aquí en el, en el simulador hay una opción que dice herramienta manual. Entonces, ahí pueden entrar y hacen el cálculo con los parámetros autorizados para cada emisora. Y en la, en la misma, estamos aquí en el mismo link, lo voy a cerrar para que puedan ver, aquí en el mismo link le dan simulador de contraprestaciones, calculador de contraprestaciones, le dan aceptar, da todo, módulo de radiodifusión, y aquí dice herramienta manual. Entonces ahí, ahí pueden dar, eh, ahí los va guiando, les va solicitando los, los valores y lo pueden ir haciendo. Perfecto. Y una última pregunta, ¿cuál es el proceso de pago por la página eh, de ser El proceso de pago es que primero deben tener eh, usuario y contraseña. Usuario y contraseña, entonces bueno, voy a volver a compartir acá. Eh, deben tener el usuario y contraseña. Entran acá como les di, acá en el buscador le pueden dar sistema electrónico. Ahí ya los, los, los lleva a la página, al micrositio. Y aquí dice acceso al sistema. Pero como aquí le va a pedir identificación del operador. Es el NIT sin, sin dígito de verificación, el usuario que le han asignado y la contraseña. Eh, lógicamente, primero tienen que solicitar, eh, solicitar el... el el usuario y la contraseña, eso lo hacen aquí donde dice manuales y documentos, descargan este formulario, aquí los va guiando y les explica solicitud de usuario, lo diligencian y lo envían a través de Mintir Responde al grupo interno de cartera, ellos les van a asignar el, el usuario y la contraseña y ya con ese usuario van a poder entrar aquí donde dice, donde dice acceso al sistema, se loguean y ahí les va a arrojar las obligaciones que tienen a cargo, va a hacer la presentación, el pago. Digamos que es un sistema que es intuitivo, es amigable, los va, los va guiando paso a paso. Si tienen dudas, igual aquí hay un manual dice guía de operación. Hay una guía rápida donde con, con pantallazos y con el paso a paso los va llevando. También hay manuales. Eh, presentaciones y videos y capacitaciones que han dado específicamente sobre el manejo de la herramienta, entonces eh, digamos en el micrositio que les mostré, pues está dispuesto todo para, para poder eh, utilizar el sistema Perfecto eh, Otra de las preguntas eh, que nos habían hecho anteriormente ¿Cómo se hace el pago de la licencia por prórroga? ¿A dónde ir en el aplicativo? Porque es que solo le está apareciendo la anualidad Bueno, si es un caso específico, digamos, no, no les aparece, eh, deben solicitar el, el acompañamiento eh, del grupo interno de cartera o escribir a ser.mitig.got.co o llamar a, directamente al, al conmutador 344-3460, extensión 4537, o que los comuniquen con el grupo de cartera para que eh, simultáneamente pues puedan ver qué les aparece a cada usuario, digamos, a través de team o videollamada. Eh, los van guiando porque pues ahí sí ya es un caso específico de cada concesionario o si es el caso les habiliten para que puedan hacer el pago, porque es posible que como en el sistema, en el SAGE, la licencia les aparece ya, no les aparece activa, digamos, hasta tanto no salga la, la resolución de prórroga. Es posible que internamente hagan hacer alguna validación, alguna habilitación para que el concesionario pueda hacer el pago. Entonces, sí es un caso que tienen que comunicarse directamente, entonces recordemos el contacto de la mesa de servicio 344-3460, 344-3460 y la extensión es 4537 para todos estos casos que requiere directamente un trámite especial. Finalmente, ¿el valor de la prórroga de la licencia para emisora comercial es el mismo de los tres salarios mínimos? Sí, sí, el valor, el valor de la prórroga es el mismo en todos los casos, eh, tres salarios mínimos mensuales legales vigentes. Digamos que eh, esa, esa primera parte que les expliqué aplica para todas las emisoras, no... No hay diferencia, es independiente del tipo de emisora, aplica para comerciales, comunitarios e interés público. Son los, los mismos, tres salarios mínimos legales mensuales vigentes que se hace al inicio de cuando se otorga la concesión. Perfecto. Y con esta pregunta cerramos, Mario. Cuando se habla de que en el FUR se puede realizar la presentación y pago? ¿A qué se refiere esa presentación? Bueno, la presentación es, digamos, todo lo que hemos venido explicando y reiterando es que hay dos eventos o dos obligaciones. No basta con hacer el pago, digamos, y presentar el fur, sino que previamente hay que autoliquidarse, o sea, autoliquidarse es entrar al sistema, verificar, digamos, ya todo lo que les he mostrado, los parámetros, el tipo de emisora, verificar que efectivamente eh, ese es el valor, que debe pagar, reconocerlo y digamos que, que hace la presentación. Genera el FUR y hace la presentación. Entonces, sí, se genera el formato, los valores que, que están causados eh, por cada tipo de emisora y posteriormente debe hacer el pago, ya de esos valores que ha reconocido. Entonces, son dos eventos, presentación, o sea, la autoliquidación, generar el... Eh, la autoliquidación, el FUR y hacer la presentación. Eso lo hace a través del sistema electrónico de recaudo del SER. Hay un botón en donde, donde le dice presentar y la presentación se hace totalmente electrónica. Luego de que ya la ha presentado, hace el pago por esos valores que ya reconoció. Lo hace también a través del sistema o eh, ese, ese FUR que ya generó lo imprime y eh, en una de las entidades bancarias autorizadas, pues hace el pago ya, pero la, la recomendación de nosotros es que siempre sea a través del ser que haga la presentación y el pago. De pronto, algo que tal vez eh, no mencioné, que, que es una de las preguntas que nos han hecho anteriormente también, es que a veces se generan saldos a favor eh, o saldos en contra, como lo mencioné. Si hay saldos a favor esos saldos a favor los pueden utilizar para hacer el pago de obligaciones que tengan en ese momento, obligaciones futuras. Pero digamos hay que tener en cuenta que la presentación, voy a poner un ejemplo. Si para este año un concesionario debe hacer un pago de un millón de pesos, voy a poner cifras redondas para que vamos a hacer el ejercicio, el pago de un millón de pesos y tiene un saldo a favor de 300 mil pesos. La presentación la debe hacer por el valor total, o sea, un millón de pesos y el pago lo hace por la diferencia, entonces hace el pago por 700 mil pesos y solicita a la coordinación de cartera que ese saldo a favor que tiene lo aplique a, a esa deuda, eh, a la anualidad, por ejemplo, de, de esa vigencia. Entonces esos 300 mil pesos que tenía ahí a favor, eh, cartera los aplica. Pero entonces aquí lo importante, lo de reiterar, es que la presentación se debe hacer por el valor total, por el valor total y el pago si lo hace por la diferencia. Digamos, aprovechando la pregunta que, que acaban de hacer, eh, traje a colación eso es para que lo tengan en cuenta. Mario, pues muchas gracias por responder una a una de las inquietudes a todos ustedes saben que estamos desde el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones abriendo estos espacios de diálogo, de escucha y muy importante de capacitación para todas las personas entonces que todavía tienen dudas acerca de estos procesos o inquietudes puntuales de cada una de las emisoras, Recordemos entonces los correos en donde ustedes pueden gestionar estas informaciones. Mintic responde arroba mintic.gov.co, mintic responde arroba mintic.gov.co y ser sr -E arroba mintic.gov.co. A todos ustedes, gracias por participar. Recuerden además que esta capacitación estará colgada en nuestras redes sociales en horas de la tarde para que ustedes puedan repasar cada uno de los procesos que hicimos en este momento. Muchas gracias por continuar pendientes de la información que entregamos desde el Ministerio de las Tecnologías, de las informaciones y las comunicaciones. Hasta una próxima oportunidad.